La pesadilla no termina para algunos inmigrantes que viajaron a Canadá para trabajar temporalmente como agricultores. Denuncian que la empresa que los llevó ahí, pues prácticamente los está estafando, ya que no cumplió con todo lo prometido. Jorge Contreras tiene el informe. La temporada de trabajadores temporales mexicanos y guatemaltecos en Canadá está en su máximo auge y a pesar de que muchos de ellos regresan con una sonrisa año tras año, para otros se ha convertido en una pesadilla, como es el caso de Juan Antonio Godoy de Guatemala, quien se dice estafado y abusado. Ser esclavizado es trabajar siete días de la semana, ocho a doce horas diarias, y no tenemos acceso a poder disfrutar ni medio día de un día domingo. Y es que él y 14 de sus compañeros dicen haber sido víctimas de fraude de la agencia Repogre Inc., dirigida por Esvin Cordón, compatriota de ellos y quienes ofrecía hasta la residencia permanente. Y le pagamos un exceso de dinero para poder obtenerlo y lamentablemente cuando nosotros eh, Migración nos registró, resulta que no hay ningún trámite en actividad. La abogada de inmigración, quien lleva su caso, confirma que fueron estafados por miles de dólares. Ellos habían firmado un contrato en el cual ellos tenían que pagar la suma de 4500 dólares para hacer el cambio de permiso de trabajo de la granja que los trajo a Canadá para poder trabajar para la agencia de plasman de este señor. Univision Noticias encontró en su casa a Esvin Cordón, quien al principio nos refirió a su abogada. Entonces sí, sí. pues usted dice que no, o sea, no es cierto todo lo que nos están acusando. Bueno, yo no tengo nada que responder, pero hágale las preguntas a ella, por favor, ¿sí? Para luego defenderse. El que nada debe, nada teme. Pero para este trabajador temporal, el daño ya está hecho. Aquí no se viene a reír, se viene a llorar, se viene a armar. A llenar de sentimientos. Las leyes canadienses son claras. Si se viene con un contrato de trabajo temporal, es casi imposible cambiarlo. Y aquellos que intentan hacerlo se arriesgan a que los devuelvan a su país. En Victoria, Bill, Canadá, Jorge Contreras, Univision. Gracias, Jorge. Hay más para ustedes esta mañana de viernes aquí en Despierta América.